Entonces esto será un video rápido para su instalación. Esto debe hacerse por un profesional antes de empezar. Bajo ninguna circunstancia si no tiene conocimiento de esto se pueden agregar con, con alto voltaje. Por favor déjense a los profesionales si no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Terminado esa advertencia, por sigamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En si en un video anterior también de que se puede utilizar el 110, entonces ese mismo lo voy a instalar aquí. Como yo tengo control de ese toma corriente y solamente yo le pongo la mano a este toma corriente, lo voy a poner aquí para ver si funciona con el tiempo bien en 110. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al cuadro de luz y quitar la luz del cuarto. En este momento todavía hay luz, tengo que ir a hacerlo. Después, después de quitar la luz, abrimos en la cajita donde lo tenemos, el sonido y todo eso. Revisamos que esté que este todo lo necesario. En este caso, solamente vamos a empezar instalando el sonot aquí dentro. Voy a a bajar el toma corriente. Entonces, he vuelto. Ya quita la luz. Toma corriente de arriba para ver desde de, y no llega hasta las puertas, sino ver de, de lejos si podía. Entonces, no hay luz. Entonces, vamos a quitar esto tengo una sola mano con la estoy agarrando el celular para poder grabar vuelvo ahora entonces abrimos la tapa como se pinta siempre se pinta esta tapa encima se pegan en la tapa a la pared a y mi... si sí, como pueden ver aquí se está se está despegando la pintura entonces para que no se termine de pegar por el borde le paso una cuchilla si puedo pegarlo sin que se le pegue la pintura Que voy a hacerlo antes, pero Ahora es que me di cuenta de eso Si la casa era amarilla Y se ha pintado varias veces de blanco Eso es lo que deja dicho Entonces ahora, después vuelvo a tomar Vuelvo ahora Entonces aquella Como estoy en Estados Unidos Aquí normalmente se usan cables rígidos y muchas instalaciones, o sea, usan cable rígido para esto. Entonces aquí tengo dos cables solamente que vienen a la lámpara. El neutro está por ahí pegado a la caja, que es de metal, pero tiene tarandela de tarandela aquí para aislar un poco a la caja y abajo también del switch. debiendo viendo por dentro. Entonces ahora voy a quitar el tapey. Soltar cable. Ponerlo con, con esto. Ok. Una pequeña actualización. Estaba in intentando instalar esto. Y me di cuenta de que esto. Cuando tú lo abres. De los, de los dos lados. Se ve ahí. Tiene un tope en el medio. Enfoca. Ahí. Y si hay que apreciar. Ahí, ahora se va a hacerlo. Tiene un tope en el medio. Entonces, no me deja cruzarlo. Es lógico. Tiene un tope para el cable no cruce y de otro lado el cable no agarre entonces creo que voy a soldarlo directamente como puedo lo voy a soldar si no tengo que mochar el cable ni alterarlo mucho lo voy a soldar en la punta y voy a enrollarlo con tape y eso es lo que voy a hacer más o menos por cierto estos cables bien estañados de este lado de este lado en tal interruptor no, no vienen estañados pero este lado si sí vienen estañados los cables no sé para qué, pero lo voy a soldar así, en la punta, para dañ dañar el menos que haya posible. Y también algo que se me, se me olvidó comentar antes, que como es esto, esto es así, se sigue usando el mismo interruptor. Es lo menos invasivo visiblemente. No, es no se ve tan moderna la casa, sigue manteniendo su look antiguo y todo eso. Ya que lo soldé, lo tenemos así abierto. Voy a subir los breakers para ver si funciona. Si, si está funcionando el aparato, que se conecta. Todo bien conectado. A ver si me da el papá si me da el papel de día ahora sé que tengo que ir a poner el capacitor en la lámpara entonces vengo ahora, voy a subir los y enseñarle bueno ahí nada si las luces están parpadeando se quiere decir que tengo que cómo sé que se quiere decir que tengo que fui a apagarlo para, para que no se dañe ni la lámpara ni el aparato se dañe y tengo que poner el capacitor en la lámpara entonces, ahora por seguridad voy a ponerle tape a esto ubicarlo bien y poner el capacitor de la lámpara y como vieron la lámpara me está cubierta así que tengo que abrir todo, eso. va a ser un trabajo y como estaba apresurado puse la luz para ver si no había ningún problema también me di cuenta que en el proceso de hacerlo el capacitor, le si decía ya instalé el capacitor allí está de protegido en, en este caso entonces yo lo que hice fue cubrir el capacitor con tape y además dejé los dos extremos de los cables libres que también si, si los dos extremos de cable pusieran un poco más de cable fuera mejor entonces solamente me falta introducir todo esto aquí. Y Ahí ven que enciende la luz. O sea, la luz de conexión y la lámpara enciende ahí, se ve la luz. El contra el reflejo ahí como se apaga. Que sí que está funcionando, tengo que conectarlo para que funcione, pero eso es todo. si solamente tengo que voy a terminar de instalarlo en la ventana, conectarlo para decir con Alexa. Así si probarlo con Alexa, a ver si funciona y todo eso Y eso será todo para terminar el vídeo Vuelvo ahora Ya todo está instalado, ya lo conecté Y lo metí adentro de la caja Y si la caja es de, me creo que es de metal o de aluminio, no sé exactamente de que de metal Y la caja, entonces ahí está conectado Parece que no pierde mucha señal me Lo apagué. Se va a ir al fondo allá Como se enciende es sí, decir, también. La lámpara me da un palpadeo. Ahora tengo una la lámpara que no la palpadeo, que está, que está bien fabricada, que da mucha más luz. La tengo en mi cuarto. que crees que voy a tener que comprarme dos de esas y quitar esa de ahí? Porque me estoy dando cuenta que en mi cuarto hay muy poca luz. También cuando grabo y todo eso. Y eso es todo. Sí, también no le he puesto la. la eso, así voy a terminar el vídeo con las otras lámparas que lleva, da un pequeño palpadeo pero muy muy muy tenue, es como la led que probé en el vídeo anterior, que casi no se nota el palpadeo, así me está dando un palpadeo, pero es casi in, in, in, eh, no molesta mucho y como quiera voy a comprarme otra lámpara cuando pueda, entonces eso es como se instala, aunque no hay mucho cómo hacerlo exactamente, porque no quiero que esté un vídeo exactamente cómo se monta, por ustedes saben que hay personas que lo pueden hacer en su casa no teniendo conocimiento de electrónico y todo eso, ni electricidad. Entonces, por seguridad, no lo de si grabar porque también estoy solo haciéndolo. Y como yo tengo conocimiento de, de, de esto, y tomo la medida de seguridad muy en serio, es decir, aunque repita mucho la advertencia, por seguridad, entre todo. Y eso es todo, gracias por el vídeo y adiós.